Yo Te escribo mi nombre en una bala, mi corazón a granada, noto como estalla y se expande la metralla meditando con calada pensando en falda entrenando el pulmón me mata si fuera por cada ves que lo hice bien no me ardería tanto la piel si fuera por cada ves que lo hice mal me buscarías en coma en la cama de un hospital el lagrimal no hay ganas de saltar yo me eché a la bebida y al fumar hice mierda que prefiero no contar aquí donde me ves en el infierno me verás voy a plantar tabaco coño enterito pa mí, pa fumar de lunes a domingo mi music como el abuelo y el bingo mis musa como el cuello y el cuchillo yo llevo un calvario como un canario canto soltando guerra como un soldado a diario a diario como el berra las paso pensando en el caso buscando labios malfario hermano vámonos pal bar a beber a pasar las putas, a pasarlas mal O oh, guay, como sea, como será Agua clara, escribo en barra En la barra, el alma se embarra Yo ya no sé Ni si mañana lo sabré Vamos a ver Cuánto me queda por doler Mira hacerme pupa, no quiero hacerte pupa lágrimas a ojos de lupa en tus coquillas soy ocupa, nadie me desahucia ni me preocupa, tus cariños me embargan, hizo so que nadie nunca, hasta hijo puta, la he hecho falta, llama a mi vieja si no se alarma, no me perdono si alguien por mi sangra, bebo ginebra y a la ginebra le da la santa, que no te engañe las apariencias te espero guay, no tengo paciencia si asco a dejar cosas a media soy puro fiestail improviso toda la fiesta total solo me dejáis, no lo he hecho en cara, ni tomo pecho el hecho De irte tú de mala El rencón me la resbala Como el cacharro mal puesto en la ventana Más se perdió cuando se buscaba Llevo la victoria por bandera Porque de buena sale euforia Y se queda de buena Hay muchas maneras para entonar Pa' desentonar cualquiera, cualquiera No me va a amargar mi me marchita, mis ganas son mías, no me la quita. Prefiero no saber, él sabe mi rita. Mi me marchita, mis ganas son mías, no me la quita. Prefiero no saber, él sabe mi rita. Yo ya no sé, ni si mañana lo sé.